Bueno, saludos, soy Rael Vanguera. En esta hora les quiero mostrar cómo hacer para regenerar el ordenador. Debido a que cada vez que nosotros trabajamos en él, él va recolectando, va guardando registro y eso va haciendo que las memorias sean un poco más lentas y le genera un poco de peso al disco duro. Entonces, una vez eh, presionen con el botón izquierdo del mouse en la ruta que les dejaré en la descripción del video se les va a descargar un archivo un archivo rar que dice ISRA vamos a presionar el botón del mouse derecho y damos en extraer aquí una vez aquí vamos a primero a verificar cuánto tenemos de eh, de espacio en el disco duro, en mi caso me quedan 390 gigas disponibles de 442, pues del disco local, C. en mi caso no va a eliminar mucha basura de viva, que no es tanto el peso que hay en el disco duro, sino en las memorias. Y la memoria es totalmente diferente a lo del disco duro, pero igual va a generar un poco de espacio en el disco duro, porque a va a borrar archivos también. Entonces, eh, presionamos doble veces aquí sobre este archivo el que extraímos y se van a desplegar muchas ventanas. Así vamos a, a, a presionar en. Continuar, eh, vamos a seleccionar todos estos archivos que están aquí con Control E o simplemente lo arrastran así hasta el final. Y vamos a presionar el botón derecho del mouse y vamos a darle en eliminar. Palomeamos aquí, damos en omitir. Solo quedó uno porque este apenas se está creando. Cerramos esta ventana. Hacemos lo mismo con esta. Ahí se me quedó uno sin seleccionar. No se olviden el espacio que había en el disco local C. Ahora verán cuánto, eh, cuánto ha liberado. damos esta, damos en continuar y hacemos lo mismo aquí. Presionamos aquí. y palomeamos todas las casillas presionamos en aceptar y luego eliminar archivo de tener paciencia, porque el proceso es un poco extenso pero ya vamos a terminar, eh, la idea es que el video no se pase los cuatro minutos. Cuatro minutos. Procuren hacer este proceso eh, cada cinco días o cada eh, domingo de la semana para que o sea, para que se borren los archivos del transcurso de la semana. Pues, eh, como usan el ordenador, el computador, todos los días él va generando registro y ese registro es quien hace que las memorias se pongan un poco pesadas. Entonces, les recomiendo que lo hagan cada cinco días, o sea, eh, eh, con una sola vez que lo hagan no quiere decir que ya va a quedar así de por vida, tienen que hacerlo cada cinco días o cada fin de semana para que el ordenador así se mantenga, se mantenga eh, regenerado, sea más rápido. Bueno, ya ha terminado. Vamos a mirar el disco duro como quedó. Este tipo. Mire que tenía 320 disponibles de 442. Y ahora está en 394 disponibles. Eh, creo que eran 320. Ahora vamos a irnos. Pueden escribir aquí visor de eventos o simplemente dan presionamos. Botón derecho del ratón aquí y damos en eh, se me van el este visor de eventos aquí. administrador de tareas, pero es más fácil buscarlo por el lado de acá. Pero en caso de que no les aparezca allí, eh, se vienen por este lado. Eh, no, no, no, no, no era en, en, en administrador de tareas, administrador de. No, miren aquí está entre negocio es aquí está visor de eventos entonces aquí eh, presionamos en registro de aplicaciones o primero vemos en registro de windows desplegamos aquí eh, presionamos aquí en aplicación y aquí eh, Ahora vamos a borrar todo este registro, presionamos botón derecho del ratón y vamos a darle en vaciar registro, luego no le vayan a dar en guardar y borrar, pero ya, le presionamos borrar, ya se después ahora en la parte de seguridad hacemos lo mismo, y en la parte de instalación hacemos lo mismo, repetimos el proceso en todo. Este solo genera espacio en las memorias. Y cerramos la ventana. Y nuestro ordenador ya queda muy liviano, muy rápido. Eh, miren cómo responde de rápido. Porque ya se siente, eh, está regenerado, está muy chulo. Bueno, entonces es espero que disfruten. Y si tienen alguna duda, me suscriben o me comentan. Y eh, yo les estaré respondiendo. Chao, no olviden suscribirse.